¿Quiénes están de carnaval esta noche? Los que están de carnaval. Voy a cantar una canción que nunca la han escuchado, pero ojalá que nos guste ¿Qué te dice. ¿Ah? ¿Ah? Yo tengo mucho, pero con que? Vive el perro con perro, vive el perro con perro, perro con perro, perro con perro, vive el perro con perro, perro con perro, no a ballar, no a ballar, no a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 van vendiendo espuma por ahí donde estará. El que está vendiendo espuma que se venga para acá para la tarima. No trajo espuma, no trajo. Yo tengo una gana de carnavalía. Tengo unas ganas de llegar. A las 7 de la mañana sin maicenado. Que la mamá de uno ni sepa quién es qué. ¿Qué mami si yo vivo aquí? Hijo. ¿Cómo trato de... No está hombre, no está. Bueno. Y donde vaya espuma. va vaya maicena. ¡Ay, whisky aguardiente! ustedes a ver ¿Qué, ¿Qué trago es ese papá? Medellín Aguardiente bucana, Chirrichi ¿Eso qué es? Olpar Churro soflamos usted que hace con esa botella sofran aquí sofran que vive el perro con perro que vino el perro con perro que vive el perro con perro con perro, con perro.